¿Cómo están? Bien. Esto sí me gusta que sean al unísono, a sus gritos y al fondo de la tierra. Hoy tenemos estos videos que tanto lo piden y que tanto les gusta, todos los que son Old School Modafaka de el pinche Internet. Hoy tenemos videos virales que se van a poner de a peso. ¿Están listos, súbitos? Sí. Bueno, ahí les va, gente ridícula que uno se se topan el internet Vamos a comenzar con estos güeyes que, este, pues ya saben que son bien creativos. Que le dice su je vieja así, ¿sabes qué? No voy a poder hacer de comer, pero eh, rífate, rífate tuvo este, el postre por lo menos, ¿no? Para que, este, abran los piches. Duraznos en almíbar, Duraznos en almíbar. ¿Ustedes saben cómo se abre una lata de Duraznos en almíbar? ¡No! ¿No saben cómo se abre? ¡No! Bueno, este güey tiene una gran idea porque él es bien inteligente y él vio ahí un utensilio en la alacena. dijo: Ah, pues aquí está el abrelata. Vamos a abrirlo. Y ahí está. Ahí lo está abriendo. Y ustedes dirán: hasta ahí todo bien, ¿estamos de acuerdo? ¡Sí! Sé que nada más darle la vuelta a la pinche latita, güey. Pues no pendejo. Y miren esto, güey. A ver, si tú, eh, casita que me estás viendo eh, en tu celular, en el dispositivo que sea No notaste cuál es el problema, es que estás igual de imbécil que este cabrón. <risa> Ahí está, güey, era como el de refresco, güey, la pinche lata, no pinches mames Ay, no, eh, no mames, ¿no? necesitan instrucciones hasta, hasta para abrir eso, me cae de madres algunos pendejos ¿sí? Oigan, ¿y ya se van a armar las vacaciones ¿ok? qué? <risa> ¡Ah! Ya Ya empiezan las vacaciones con todos. Los, los destinos turísticos. Los balnearios van a estar hasta su madre. Y van a estar así, ya sabes, la gorda que le da pena y se pone camiseta así, ropa interior. Que dice que para que no se le vean las lonjas y se le pinche pega toda la playera así. Sí, sí. Se le ve así de michelin, y Todas las pinches ya. De todas modos se te van a ver las locas. Es como tapar un bocho con una manta. Ay, qué marca será. Ay, ni se imagina uno que estás gordita debajo de esa camiseta. No, ni me pasaba por aquí por la mente. Y también está este la señora que va a meter a su hijo con el pañal cagado, ¿no? En, en las albercas. ¿Quién más va a estar? Los cacadrilos así tirín tirin. Y los que se ponen cachorros así que nadie las ve. Y de ¡ey! ey. Aparte con el sorcito nada más es bien fácil de. Uh, ándale. <risa> y también están los galanes de balneario. Pero los galanes de balneario son tan, tan pinches cagates que ni los de su misma raza lo soportan. ¿Y saben qué es lo que han encontrado algunas personas para combatir a estos galanes de balneario? qué! Su pinche cachetado. <risa> No más. Sé <ríe> ustedes a este pinche Luis Miguel de Catepec. Mire cómo... ¡Ay! No, ¡Qué sensualidad! ¡Qué sensualidad! La suya está haciendo así. Le está haciendo el amor a la cámara hasta que tómala. <ríe> a la repitación. No más, qué chingadazo, güey Porque Aparte las cámaras lentes es más apreciable, ¿no? El putazo, el arte de... El arte de meterle un chingadazo a alguien, no mames ¿Quién, ¿Quién se rifa? ¿Quién quiere que le dé una cachetada? ¡Güey, ¿Qué? ¿Les no, da no, miedo? No. ¿Les da miedo? Pinches putos wey. Vamos a otra de las paradisíacas playas de nuestro país Sí, porque también está Los que aprovechan para ponerse bien mames, ¿No? Los que dicen No, pues este, no tengo aquí Mi deportiva, no tengo mis aparatos Que están aquí en mi camellón Pues bueno, ahorita voy a aprovechar la naturaleza La naturaleza para incrementar Mis músculos Y aparte que se ve así el atardecer Que se ve así como el, el amanecer Que se ve el sunset, ya sabes, ¿no? Como el horizonte con el pinche solecito Y no mames, ahí está el güey así El pinche Tarzán de, de, de, de Acapulco Haciendo así pinche ejercicio güey. Pero ¿Quién iba a pensar que la madre naturaleza Es bien pendeja y no pone bien Las rocas? It was at this moment Jackson knew He fucked up ¿Quién iba a imaginar que la madre naturaleza jamás pensó que un pendejo se iba a estar colgando de esa pinche cueva, güey? ¡No mames! ¡Qué pinche putada! Aparte, esas madres son así como todas pijudas, güey. No, si metió un señor chingazo, güey. Pero en estas vacaciones siempre aprovecha la gente para ponerse en forma porque todo mundo quiere ser como el escorpión dorado, quiere aprender a tirar pinches chingadas. No mames, no, a ver, tú pinche sombra Estoy hablando sombra, ¿se quería rifar unos chingadazo o qué pedo? ¿Va? Se quiere ¿Va? rifar este pinche Sácalo, sácalo. ¿Va? Sácalos, sácalos ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué va a ser mi sparring en este? Me A dar Michael Jordan. dime que tengo que hacer, ¿cuál va a ser la combinación? Uno, dos, tres, cuatro No sabe, combinaciones sí. Ok, va. va, sale, ¿listo? Sí. Eh... ¡Me equivoqué! ¡Me, estaba listo! ¡Me equivoqué! No, cabrón, es que debes de estar listo para cualquier ocasión. Si es que si no le sabes, no, no le entres a esto. Hacer acércate. Va, ¿listo? ¿Ahora sí si está listo? Mira. Mira. ¿Qué pasó? Te, te lo metieron. Te la metieron. ¿Qué pasó? No mames, es que no ah. o sea, no saben de esto, no saben de esto, o sea, es que ¿cómo, cómo les puedo enseñar si están en la pendeja? ¿Listo? <risa> <risa> ya se puso en el... Ya con miedo ¿Listo? Listo, ¿Listo? Listo. Ahorita que... Ahorita vamos a comenzar con las clases. Pero bueno, hay, hay, lo que le enseño a este colero, hay unos güeyes que están acá como agarrándose chingadazos. Pero, güey, Agarrándose a chingadazos, de repente, como que les da a algunos una especie de elección, Y bueno, dependiendo de tu pinche preferencia sexual, pues pasan algunas cosas así. Como esta cámara infragante que estamos viendo. Miren, el güey agarrándose chingadazos con el pinche domingo. Y entonces, ustedes no lo están viendo, pero por su interior está pasando irrigación de sangre hacia su miembro. viril Y de repente dice: No mames, ya. Aquí soy, ya me enamoré del maniquí y miren. ¡Ah! ¡Qué bonito el pinche amor. Si ustedes pensaban que esto es actuado, güey, no, güey, porque el güey que está grabando nos empieza a cagar de risa y que me lo cachan. No mames, estás bien pendejo está bien cabrón sí. O sea, cada quien su homosexualidad No hay problema, no hay pedo Yo respeto, cada quien se mete lo que quiere Por donde quiera, fíjense que no hay espías En tu pinche cuarto cabrón no hay quinto malo, hablando de gente así, este, pues manchada Que luego, luego lo está así como agarrando en la censura Pues hay personas que no necesitan, <ríe> no necesitan que los agarren en privado Si que estén conscientes de que los están grabando Hay personas que son objetos así por naturaleza Por ejemplo, me encontré este pinche video de una señorita Que estaba celebrando su pinche cumpleaños Y pues su pareja, su novio, su esposo Pues dijo, voy a tener un bonito detalle con ella ¿Qué, qué mejor detalle que regalar un pastel a tu pareja? ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí! Bueno, pues ustedes pueden tener este detalle con su damita. Por ejemplo, ahorrarse todas esas pendejadas de mordida, mordida, mordida e irse directamente a grano, como este culero. ¿Qué pedo con este objeto, hijo de su puta madre? Ojalá el pinche... No le hacía mal a nadie, pero ojalá un día le meten un pinche chingadazo, así que... Que le hagan mordida, mordida con una pinche tabla, güey, de acero en la jeta, güey. No mames, ¿qué pedo con los putas? ¿Qué, ¿Qué señor putazo, cabrón? Aparte, el pinche... No es como que dijo... Ay, me manché sin querer porque se empieza a cagar le dice el pendejo. Bailando, hijo ¿eh? de su puta... No mames, pinche gente o oh gente, cabrón Bueno, ahí están los pinches cinco nominadas del escorpión dorado para el eh, video de la semana Sí, sí, ay Ay, pinche escorpión, yo soy video, ya lo había visto desde, desde, desde antes Me vale pito, pendejo Pinche idiota, mira Ah, pinche pendejo, te mereces un putazo El que lo haya visto juntado, le... métele un putazo que lo vio primero Soy el escorpión dorado, gracias, súbditos. Gracias, escorpión me saludan a su hermano y a su mamá Y póngale like y suscríbanse y compárense Este pinche video. Una frase para llegar acá Bien ligado. Quisiera hacer bubulubu para meterme Por tu gomita que sienta ricolino Y camines como pandita. ¡A ¡Ah, huevo, Un pinche frase de todas ¡Fastazo! Todas de postres vino! Un postre, postre, postre a huevo. Pinche frase culinaria Pinche frase culinaria de postre Oigan y no se me han estado preguntando Ay pinches que Sí, Chicos les voy a estar el próximo 26 de julio Allá en Acapulco hablando de todo este Pinche desmadre, güey. Todavía va a estar de vacaciones todo el pedo, ¿no? A ver si me doy una vuelta allí de escorpión suelto. Bien. Pero si no me doy un El lugar seguro para que me vean. Es ahí. Este voy a tener una participación especial con una conferencia. De ese güey, que lo tengo tanto pinche respeto. de Alex Montiel. Y también el pinche chango va a dar una conferencia. Y, y tres de mis pinches meseros, los tres tristes negros, van a dar un show de medio tiempo. Así que todo el mundo vamos a estar ahí. Este, este pinche 26 de julio. Ahí están los datos apareciendo de su pinche pantalla. Ahí nos vemos, sí, confirmados. Yo lo estoy diciendo, aquí entonces sí está confirmado. Nos vemos con la nueva chica, de su madre. <risas>